Es un pueblo trabajador que se niega a doblegarse y que es un pueblo rebelde, libre, que se crece y se ha crecido en todas las dificultades que nos ha tocado. Es increíble que en pleno siglo XXI la gente todavía trague entero o que mucha gente piensa que los demás están comiéndose el cuento completo. Increíble que todavía la gente piense, como decía mi abuelo, que piensan que los santos sudan y les da pecueca es increíble, y eso es lo que trató de demostrar eh, Nicolás Maduro en el discurso de la ONU es increíble que él hable de un país que está prosperando un país que está avanzando que está creciendo, cuando la realidad es otra, cuando vemos que más de 6 millones de migrantes han salido de Venezuela cuando vemos que la economía está por el suelo que el Bolívar no vale ni siquiera lo que vale el papel, cuando no hay sino un grupito de ricos que son los que trabajan y hacen chuecos y torcidos entre ellos mismos mostrando bodegones con licores eh, internacionales y las mejores marcas y, y carros de alta gama, o sea mostrando ese pedacito para hacer ver que Venezuela va así. Pero no nos digamos mentira, la realidad es otra. Y eso lo está viendo el pueblo venezolano. Entonces es increíble que en un discurso que va a hacer a nivel internacional, Maduro salga diciendo todo está funcionando sobre ruedas, todo va viento en popa. Lo único que está funcionando mal es porque Estados Unidos y la Unión Europea nos tienen jodidos. Qué triste. Pero eso es lo que está tratando de demostrarle. Él está tratando de buscar una legalidad de su presidencia que ya no la tiene además él banden en venezuela y hace lo que se le da la gana en, en venezuela pero él sabe que de ahí para allá no puede hacer absolutamente nada más ni puede poner un pie afuera porque a menos de que tenga las garantías que le dieron en méxico porque o si no tuki tuki lulu tratando de mostrar una realidad irreal así fue el discurso de, de maduro en la onu un disco rayado engañoso y pregrabado además o sea un texto sin bases ni pruebas, sin nada que demuestre que lo que está diciendo Nicolás es verdad. Maduro pidió el levantamiento de las sanciones criminales y dijo que Venezuela está en crecimiento sostenido, pero olvidó su responsabilidad en la corrupción histórica que ha llevado al país a la miseria en la que se encuentra. Así con ese aire triunfalista y culpando a otros países, de sus desgracias, Nicolás Maduro pronunció su discurso, nada nuevo, bla, bla, bla, bla, o digan lo contrario. Pero antes de iniciar, quiero que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para seguir avanzando cada día en la noticia. No se les olvide que gracias a ustedes nosotros estamos acá anunciando lo que realmente está pasando adentro No haciendo un discurso barato Y con un texto pregrabado Ante la comunidad internacional Mostrando algo que no es real Porque si él pudiera mostrar Otra cara de Venezuela Pues ya otro sería el cantar Y se le creería Más de lo mismo Un disco rayado Así fue el discurso de Nicolás Maduro En la ONU No viajo a Nueva York Pues él sabe que si pone un pie en Estados Unidos Es capturado le echan mano porque él tiene una orden de captura por narcotráfico. De esa manera envió un mensaje pregrabado que se proyectó en las pantallas del hemiciclo de la Asamblea General. Desde allí otra vez tildó a las sanciones de Estados Unidos como criminales. Según él, después de que tiene destruida Venezuela, habló de la construcción de un nuevo mundo de paz, sin colonialismo ni imperialismo. Habló también de su reciente visita a México Para participar en la cumbre de la CELAC Increíble que en pleno siglo XXI la gente siga tragando entero, porque ya no podemos seguir ni colores, ni partidos, ni ideales, ni menos un bobalón que está haciendo ahí, cogiendo un grupito de pendejos para que lo sigan y para que si él dice a las 8 de la mañana, que son las 2 de la tarde, el pueblo diga sí, un pueblo sometido, no hay progreso, no hay educación, no hay salud, no hay bienestar, hay desnutrición, niños muriendo de hambre. La moneda devaluada, o sea, ¿qué piensa la gente? ¿O será que la gente sí está pensando? Aún así, después de su discurso barato, repetido y rayado, aún así Washington ratificó la recompensa de 15 millones de dólares por su captura, por su cabeza. Por ello, no se atrevió a pisar el suelo estadounidense. Como si viviera en otro mundo, Maduro en su alocución olvidó las precariedades ...que padece su país, producto de dos décadas de corrupción... ...valiéndose por demostrar falencias de otros países para taparlas de él. Él siempre ha hablado de Colombia, siempre ha hablado de Estados Unidos... ...que lo están atacando, él siempre está inventando enemigos, armando cortinas de humo... ...porque esa es la única forma de, de él salir avante ante una destrucción inminente... ...una destrucción que se ve desde el otro lado de la frontera con ese hermoso país de Venezuela... Pero él siempre muestra los errores de los demás. Eso es una forma, eh, eso es lo que llaman una psicología inversa: mostrar los errores de otros para tapar los míos. Eso es básicamente lo que hace Maduro. A cambio de eso, se encargó de esbozar una supuesta imagen impoluta de su régimen, edificada sobre la miseria, los presos políticos y sus abusos constantes contra la población. Ni hablar de las alianzas tejidas con países como Rusia y China. Que hacen tambalear su argumento Un mundo sin hegemonías Es bien sabido cómo ambos países se han apoderado de recursos mineros y petroleros Servidos en bandeja de plata por el chavismo Sin contar de que a eso también se han auspiciado grupos al margen de la ley Como la FARC, como el L.N., como el ESBOLA Como muchos grupos terroristas y otros que se disfrazan de colectivos O sus famosas FAES donde siguen atacando a la población saliéndose por la tangente el dictador Nicolás Maduro denunció una campaña feroz y agresión permanente contra Venezuela el mismo argumento que su antecesor Hugo Chávez decía recuerda que Hugo Chávez hablaba por horas y por horas y por horas pero hablaba de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo él inventa el imperialismo, él inventa los enemigos pero sigue acabando con Venezuela es el mismo discurso repitió y repitió una y otra vez como lo hizo en el 2009, culpando a Colombia y a Estados Unidos de un supuesto ataque militar y lo repitió constantemente mientras estuvo en la presidencia. De hecho, en el año 2006, en ese estrado donde Maduro no estuvo este año, llamó a rebelarse contra el imperialismo. Vuelve otra vez a nombrarlo yanquis y que el enemigo y bueno... El dictador continuó exigiendo el levantamiento de las sanciones que también tildó como crueles. A su juicio van contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. ¿Qué garantías está pidiendo este señor? Bueno. Está bien que un presidente pida garantías por parte de la comunidad internacional. Eso está muy bien. Pero ¿qué garantías está ofreciendo él? Porque él pide que le quiten las sanciones y piden que la, la, la, el dinero que está retenido en el exterior lo pueda manejar. Pero ¿para qué? ¿Para qué él se lo gaste y no lo invierta en el pueblo? ¿O no le dé una solución al pueblo? Pues es lo mismo. Es mejor que esté ahí guardado allá. Habló de una persecución a cuentas extranjeras, el supuesto bloqueo del oro de las reservas internacionales legales del Banco Central en Londres y que la, a las empresas extranjeras se les impide abrir cuentas bancarias en el exterior. Adicionalmente, todas parten de lo mismo. El robo histórico del chavismo es algo brutal. Asciende nada más y nada menos que a 500 mil millones de dólares, según la Organización Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos INRAV INRA Más de 500 mil millones de dólares es lo que se ha robado el chavismo. ¿Y qué quieren? ¿Que les quiten las acciones para ellos poder seguir robando? Ahora viene la pregunta: ¿cuál crecimiento sostenido? Queriendo cambiar su imagen, pareciendo como diplomático, Maduro recordó aquel informe de la relatora Arena Duján, la antigua fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando exigió el levantamiento de las sanciones. Para Maduro fue un documento objetivo. No obstante, los venezolanos son conscientes de que la crisis humanitaria y económica que atraviesa el país comenzó hace unos 15 años atrás. Antes, pero mucho más antes. Las sanciones apenas llevan un poco más de dos años, pero esto estamos hablando de casi 20 años y... ¿Y a quién le están echando la culpa? Le está echando la culpa ahorita las sanciones, pero ¿antes que Pero durante su discurso ante la ONU, el heredero del chavismo aseveró que los venezolanos se han puesto de pie gracias a su gran capacidad de resistencia. Sí, a su gran capacidad de resistencia han unido más de 6 millones. Tiene toda la razón en eso. Supuestamente para Maduro este año el país pasó de una fase cruel, dolorosa y de una resistencia a una fase de recuperación y crecimiento sostenido con la ciencia, la innovación, la tecnología y la capacidad espiritual. Lo que cuesta trabajo es mirar dónde está eso tan bonito, de dónde es, cuál es el país del que está hablando el dictador. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.